Hola amigos y amigas de YouTube, mirad mi Instagram. Si queréis saber todo esto, si queréis saber de qué van a ser los próximos vídeos y eso, lo dejaré aquí abajo. Primero, por favor, os pido que compartáis el vídeo, que me traigáis a, también a más amigos para que vea que existas, ¿sabéis? Compartiendo este vídeo. Suscríbete si no estás suscrito y dale like y si estás suscrito comparte parte el vídeo eh, suscríbete con multi lo que sea para que yo llegue a los mil shops. sabéis mira porque mmm, he preparado un vídeo así que, ma... que mañana grabo otro no y luego ese lo subo dentro de dos días el que grabo hoy y luego mañana, y luego dentro de cuatro días, otro no, ¿sabes? Bueno, no, voy a dar cuatro días para que veáis los vídeos, ¿sabes? Venga ¿Os gusta esto? Estoy pendiente, mira, bueno, chao. So. <laughs>